En nuestra primera noticia, Netflix acaba de anunciar que la esperada película de animación de stop motion, Pinocho de Guillermo del Toro, se estrenará a principios de noviembre en algunos cines de Latinoamérica. Junto con el anuncio, también se ha publicado un nuevo póster. La trama de Pinocho trae la historia del niño de madera mientras se enfrenta a lo desconocido en busca de su lugar en el mundo. Del Toro insinúa que, aunque la historia es bastante conocida, este remake aportará algo completamente nuevo. En Netflix, Pinocho de Guillermo del Toro llega el 9 de diciembre. Entre otras noticias, tenemos la confirmación de un triste evento. Final Space dejará de emitirse en Netflix a finales de 2023, según informa Watson Netflix. La plataforma adquirió por primera vez los derechos internacionales de Final Space en 2018 y se aseguró los derechos de las temporadas 2 y 3 en los años posteriores, pero no contaban con la cancelación de la serie. De acuerdo con el portal, Netflix va a perder Final Space para finales de 2023, en concreto el 16 de diciembre. Una vez que la serie abandone la plataforma a nivel internacional, es probable que no haya forma legal de verla, a menos que se susciten cambios en alguno de los meses siguientes. Continuando con las noticias, tras el estreno del sexto episodio de la sexta temporada de Rick y Morty, se ha informado desde Adult Swim que la serie entrará en un hiatus que durará hasta el 20 de noviembre. Esto significa que pasarán 6 semanas más antes de que la serie regrese con los últimos 4 episodios de la nueva temporada. Si deseas ponerte al día, Ricky Morty está disponible actualmente en la plataforma de streaming de HBO Max. Y hablando de estrenos, tenemos que el próximo mes The Cupcake Show regresará con el estreno de su tercera temporada. Además, recientemente se publicó un nuevo adelanto de lo que podremos ver en estos nuevos episodios. La tercera temporada de Cuphead es una muestra más que ha sido un buen año para todos los fanáticos de esta franquicia, desde el lanzamiento de la primera temporada en febrero más el estreno del DLC del videojuego. Se espera que esta temporada tenga un total de 12 o 13 episodios y verán su estreno el próximo 18 de noviembre en Netflix. Entre otras noticias, como sabrán, recientemente The Old House inició su etapa final y su creadora, Dana Terrance, aprovechó el momento para brindar una entrevista al sitio web City Insider, donde reveló muchas cosas interesantes sobre esta serie, incluyendo sus altas y bajas, el camino que la serie tomó a partir del anuncio sobre su cancelación y también qué camino tomará en el futuro. Terrence contó que este proyecto surgió de un lugar un poco deprimente, ya que después de que un compañero de redacción calificó la idea inicial de la historia como aburrida y la descartó como algo que nadie querría ver, pasó alrededor de dos meses desarrollando una Pitch Bible sobre la misma, que luego sería aprobado por Disney Channel. Aunque la creadora dijo que también presentó la idea Cartoon Network y Nickelodeon, pero ambas empresas rechazaron el proyecto. En cuanto a estos últimos episodios, Terrance dijo que la respuesta al primer episodio fue de otro nivel, obteniendo más de 1,9 millones de visitas en YouTube en solo pocos días. Ella agrega que los ejecutivos veían el programa como tendencia cada dos días en Twitter, y decían, oh, cualquiera puede ser tendencia en Twitter, eso en realidad no significa nada. Vaya. Luego de ver las vistas en YouTube y a las personas que fueron a la Comic Con de Nueva York, tuvieron que cambiar de idea al notar que el programa es realmente exitoso y que para el equipo es extremadamente valioso. A pesar de los buenos índices de rating que tenía la serie animada, Terrence dio a conocer que fue Disney quien tomó la decisión de terminar el proyecto. El expresidente de Disney Channel Worldwide, Gary Marsh, fue quien dio la noticia de su cancelación durante una reunión. La noticia le llegó al equipo durante un momento extremadamente emotivo durante el apogeo de la pandemia. La autora cuenta lo siguiente. La reunión donde anunciaron la cancelación fue extremadamente frustrante porque nos estaba yendo bien. Estábamos obteniendo números decentes, no tenía sentido. En especial durante el momento en el que el estudio debía haber estado apoyando a los equipos, artistas y personal de producción, no obtuvimos nada de eso. Y además de la cancelación del programa, fue demasiado. Me tomé un tiempo para recuperarme de eso creativamente. Por último, Terrence mencionó que desearía continuar el proyecto en un spin-off en forma de cómic, declarando lo siguiente. Tengo muchas ganas de hacer un cómic, quiero escribirlo, dibujarlo y quiero trabajar con algunos miembros antiguos del equipo y hacerlo especial. Les recuerdo que el segundo especial, For the Future, tendrá su estreno en enero de 2023. Mientras que el final de la serie, Washing and Dreaming, se estrenará en abril de 2023. Entre otras noticias, tenemos que cada vez estamos más cerca del estreno de la cuarta temporada de The Dragon Prince. Y es que recientemente se reveló la cantidad y los nombres de los episodios a estrenarse. Esta nueva temporada tendrá un total de 9 episodios y los títulos son... Day, Fallen Stars, Breathtaking, Through the Looking Glass, The Great Ghast, The Drakewood, Beneath the Surface, Wreck Igneous y Escape from Umber Esta nueva temporada verá su estreno el próximo 3 de noviembre. Continuando con las noticias, tenemos que finalmente veremos el regreso de Inside Job con su segunda temporada. En esta serie animada para adultos seguimos la vida de Riley, una genio que trabaja en Cognito Inc, donde las conspiraciones no son solo teorías, sino un trabajo de tiempo completo, con un vistazo dentro del estado profundo real, luz illuminati, pie grande, etc. La animación se dividió en dos partes, y la primera con 10 episodios está disponible en Netflix con doblaje y subtítulos en español. La segunda parte de Inside Job se estrenará en el catálogo de Netflix el 18 de noviembre. Entre otras noticias, el cineasta James Gunn y el productor Peter Safran han sido nombrados copresidentes y directores generales de DC Studios siendo que el dúo estará a cargo de las divisiones de cine, televisión y animación. El movimiento sin precedentes, en el que un director de alto nivel asumirá un puesto ejecutivo de alto nivel, marca el final de una búsqueda de meses por parte del CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, para reemplazar al jefe de DC Films, Walter Hamada, quien dejó el estudio hace algunas semanas. Gong se centrará en el lado creativo de las cosas, mientras que Zufferin se centrará en el lado comercial y de producción. Se espera que ambos continúen dirigiendo y produciendo proyectos respectivamente. Continuando con las noticias, se ha revelado un pequeño avance de la parodia que realizará los Simpsons en el próximo especial de Halloween, La casita del horror. Para esta trigésima tercera edición, una de las parodias a realizar será sobre el anime Death Note. De igual forma, fueron reveladas dos imágenes más donde podemos apreciar a Homero, Marsh y particularmente a Bart, quien personificará a Ryuk. Para este segmento se colaboró con el estudio DR Movie, quienes anteriormente participaron en la producción del anime original. Su estreno se tiene programado para este domingo 30 de octubre. Y hablando de estrenos, tenemos que el pasado 19 de octubre se estrenó el esperado segundo episodio de la segunda temporada de Geluba Boss. En él, vemos que luego de que Stolas olvidara su promesa con Octavia, esta decide robar el libro mágico que utiliza Blitz para acceder al mundo humano. Sin embargo, esta queda totalmente perdida por lo que el asunto al equipo Imp tendrán que unirse para encontrarla y traerla sana y salva al infierno. Además, tenemos un pequeño flashback de cómo fue que Blitz adoptó a Luna, resultando en un emotivo episodio sobre padres e hijas. Si deseas ver este episodio ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Busy Pop. Continuando con las novedades, tenemos el próximo estreno del cómic de villanos Rescate Reducido. Esta serie de cómics digitales presentarán una historia original con la que los fans podrán conocer un nuevo lado del universo de villanos, a través de 16 capítulos que se estrenarán de manera semanal todos los miércoles a partir del 26 de octubre. Si deseas leerlo, puedes encontrar el link en la descripción del video. Entre otras noticias, también se ha revelado un pequeño adelanto de lo que será el nuevo episodio de Miraculous Ladybug llamado Passion. Por el momento, solo se cuenta con unas pocas imágenes, pero sabemos que el estreno de este capítulo se encuentra programado para el día 19 de noviembre en Disney Channel. Continuando con los estrenos, este viernes se reveló un pequeño tráiler de lo que será el nuevo episodio de Murder Drones. En esta historia seguimos a Uzi y N, quienes luego de los acontecimientos del piloto se unen al final para perseguir sus objetivos. En el caso de Uzi, destrozar a todos los humanos. Por si no lo sabías, el creador de esta serie es el mismísimo Liam Beakers a quien recordarás del famoso piloto Cliffside o de la serie animada Internation Cube. El estreno de este episodio se tiene programado para el próximo 18 de noviembre, y a partir de allí, el resto de la temporada se estrenará cada dos o tres meses aproximadamente. Para finalizar, con motivo del tercer aniversario del debut del piloto original de Hasbin Hotel, su creadora Busy Pop, compartió con los fans un enorme anuncio. Y es que finalmente tenemos la fecha oficial de estreno de la serie de Hasbin Hotel. El anuncio lo dio a conocer a través del Twitter oficial de la serie con un pequeño teaser donde nos revela que la serie llegará el próximo verano de 2023. Luego de tanto tiempo, aquí en Dark Tunes, nunca perdimos la fe en cuanto a la llegada de este día. Incluso pueden ver un video anterior del canal con todo al respecto, ya que nunca fue cancelada como muchos aseguraron. Además, si ingresas al portal web oficial de Hasbin Hotel, podrás registrarte para que te envíen el póster oficial del estreno a tu correo en alta definición. Ante esto, la única pregunta que queda por responder es ¿Dónde se estrenará la serie? Por ahora solo sabemos que su casa productora es A24, un estudio que apoya el talento indie y que ha tenido contratos con plataformas como Netflix y HBO Max, pero aún cualquier cosa podría pasar. ¿Qué opinas al respecto? Si tienes alguna teoría, déjame saber tu opinión en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como PolarisM76 para conocernos mejor, así como mi Twitter donde les comparto mi día a día. Les dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.